Pero que me vas a contar a mí? Cada vez que yo salí, pero al final volví para no poder. Poder retener todas las cosas que me pasaban por, por mente. Mira como estoy aquí en El pez que yo le meto, siempre viene el delincuente. Lo que me pasa a contar a mí del gueto. Yo sabes que yo siempre lo comparto dentro del cura, me lo quito. que le meto, me raya. Que se me va, pero, pero al final la paranoia no me va a circunstanciar para poder llegar a lo que había deseado. donde te oh, queda un no, chaval, yo, yo. Es, es lo que... Yeah. Otra vez soñando lo que no podría pasar. Otra vez, pero al final se me va a joder toda la mente y por tanto lo que hacer Pero al final te va a romper la cabeza en tu face. Ya sabes, o face, o case. Lo que hay son todos unos tontos cada vez que me empiezan a tirar. Pero me da igual. Aún así yo sigo respondiendo El plan a ver qué podemos hacer, qué podemos sacar. yo lo único que hay, yo no cuento las hazañas, pero azalla con guadaña te quitaría la jeta, pero al final no te feco en tu, porque yo soy como tú, una persona de, de bien, me da igual, todos los que me quieran ladrar. Yo no voy a contestar más que lo que me salga de la voy para poder sentirme bien, mientras todo me voy a tirar la troya. no jamás, ni nada me da igual, pero al final todo lo quiero para poder conquistar este juego, por eso no tengo importancia a todos esos que van del tal, y por si acaso la popo me lo quitan ya no hay más, nada no. mira como voy en la instrumental, cada vez que me pongo a ladrar como si fuese un perro de jauría, cacería, te metería todo el día en mi cama, Fía, fía. Mira cómo estoy aquí Fía, desconfía, pero al final Siempre recíproco el plan Pero que me vas a contar Todas esas tonterías que hablaban De mí Lo quiero, mira, estoy aquí Tirando a fuego mira como le metemos. Si, sí, si, sí, falla Pero al final hay más que contar ja. Estoy aquí A navaja, mira cómo Con trabajo podría sacar lo más Aparecido a mí y